calor dices uff sudas te puedo hacer mi mito mientras juego al Zula hola Basofias yo soy Frandon y bienvenidos a la tercera parte de chusmeando la vida de las personas versión youtuber como sabrán en esta categoría que yo hago en, en mi canal voy a estar entrevistando a algunas personas pero esta vez van a ser youtubers por dia discord bueno como se acuerdan yo entrevisté al primer youtuber que me salió de la gorra que era Johnny Ormeño y ahora vamos a ver quién nos toca después Segundo candidato, el señor Josh Mati, lo dejamos con la entrevista. Voy a pasar directamente cuando le pregunto las cosas porque se perdió la parte principal de él, así que bueno, pasamos directamente a las preguntas y... No. tuvieras un superpoder cuál sería y por qué muchas veces me pensé esta pregunta o sea quién no se preguntó qué super que todos de chiquito queremos tener superfuerza, velocidad y todas esas cosas y después algunos de invisibilidad pero yo me gustaría tener telequinesis por qué porque con telequinesis, o sea, puedes levantar objetos de un lado para otro puedes mover todo lo que vos quieras con tu cabeza Y aparte, con telequinesis podés moverte vos mismo Levantarte a vos mismo y volar ¡Adiós a la paja! No, no me esperaba que me dijera eso Porque, no sé, yo me imaginaba que iba a decir lo típico de esos poderes Velocidad, volar, bueno En la telequinesis, como dijiste, también se puede volar Yo no me esperaba eso fue buena respuesta! Me dejaste boqui abierta ¿Qué dijo? Espera, amigo, no quería decir que flasera mi favorito, no quiere decir que quiero su poder, no amigo, yo quiero una mejor, yo quiero conquistar el mundo No, encima, si te pones a pensar, es uno de los poderes, especialmente para pajeros. O sea, imagínate que estoy acá, estoy re el pedo, o sea, ahora me estoy tirando para atrás de la Ay, estoy aburrido, eh, Monster, vení para acá Me siento re maldita mm, mm, mm, mm, mm, mm. Me gusta la respuesta, me gusta, me gusta. Conchudo, eh, le... ah, sí. híjole Literalmente estoy jugando a Minecraft eh. nah. ¿En serio? Sí, siempre, todo el día estoy jugando Minecraft. Por eso no subo videos. Mati cancelado. No sube videos hace un mes por el Minecraft. ¡Ay, Tito! Vamos a la segunda pregunta. No. ¿Qué cantante o lo tenés de referente? Eh, cantante mujer, Ariana Grande, porque me gusta de, de los. Tetas Y cantante eh... masculino. Ay, no podría decirte ahora. Porque... Hay tantos. No, no es que no hay tanto, es que. O sea. Para que estoy calando a piña uno, guacho, moreta. No, no sabría decirte, por ahora. bueno, mujer, Ariana Grande, porque siempre me gustó Ariana Grande Todos saben que me gustó ah, el cantante de coso, de, de, Coldplay Porque me gusta la música de Coldplay y el chavo me gusta como canta y, o, hola Ego, épica la música de Coldplay, hace rato no lo escucho, pero... Cambiaron el nombre ¿Cómo se No tengo ni idea, porque hace un montón no escucho, pero... Sabía que habían cambiado de nombre, es tipo Maestro, ¿qué hace? Empezaste con Coldplay y no lo puedes cambiar Más, el chalo creció en la mitad del mundo de la nada me llamo el soy Roberto Alberto. Alfonso Yolano. Alias Cosplay <risa> Pregunta número 3 Mientras estás matando arañas si tuvieras la opción de crear una hamburguesa, ¿qué llevaría y cómo la llamarías? Tengo dos, o sea, tengo dos, tengo pensada eh, Una de, de vegana y Ajá. otra, eh, bueno, pura carne La común que sería de carne sería, viste Sadway, conoces a Sadway? Eh. Sería un pan de hamburguesa, de, pero con orégano y queso Me gusta mucho ese pan Para cambiar un poco la hamburguesa de McDonald's y todas esas cosas que tiene semillas de C Claro, sí, bla, sí, bla, sí. bla bla. Claro, bueno. para salir del cliché Uy, me morí. Bueno, no importa. Sería dos hamburguesas. O sea, sería dos medallones de carne. Ajá. Entre medio, cheddar entre las dos. Y abajo sería lechuga de tomates. Y arriba le ponía un poquito de cebolla. Típico la clásica. But. BAT. Ahí no termina. Bañada en cheddar. O sea, sería una bomba. Uf, boludo. O sea, sería... O sea, te... te... Yo tengo un restaurante, o sea, un sueño mío en futuro es tener un restaurante o sea, Tener muchos restaurantes, ya es carne Arre, no, mentira Si vendo la hamburguesa me gustaría dar un baldecito al lado de la hamburguesa Y tipo, que puedas agarrar la hamburguesa y meterlo dentro del balde todas las veces que quieras Uy, boludo En mi restaurante puedes recargar gaseosa, como no en otros lugares pues hacerlo. solo En mi restaurante sí te cobro 700 pesos la recarga La vegana sería con pan No sé cómo son los panes veganos Por decirlo Porque no puede comer eh, harinas Y todas esas cosas Yo te digo que No sabía que existía la hamburguesa vegana Es que ahora se están implementando Bien, Greenpeace Vamos, Greenpeace Y lo vi, lo estoy viendo mucho En los restaurantes estos de comida rápida Arroba, páguenme Porque si no digo el nombre y Lo pensé, o sea, porque En un futuro muy lejano Porque sé que me Ajá. como la vida me, Que quiero ser vegano Pasar a vegetariano Ajá. a vegano Uy, te va a costar un montón Para mí, sí. te va a costar un montón Sí, sí me va a recostar Quería hacer una hamburguesa Con los pan comunes De que haya vegano No sé, no tengo ni idea Un colchoncito de lechuga Tomate, o sea, no tomate como un Tomate cherry, ¿viste? Cortados, pedacitos Muchos tomates Ajá. cherry Creo que la sabora se puede comer Porque es vegana Hacer como un mini colchoncito de sabora Porque creo que es vegana, creo, no me acuerdo Hacer la, la típica hamburguesa de soja O no sé mm. qué más Y después, bueno, queso no le puedo poner Porque le tiene leche mm. Y después pongo arriba le pongo pan O le pongo un poquito de más sabor y resto no. Pero igual la de carne es mi favorita. Yo me imaginé cómo iba a ser. Y es muy porno. Es el food masivo. Una chanchada te vas a hacer. Imagínate que en mi vida comí bastantes hamburguesas y sigo comiendo hamburguesas. Pero esa es mi pa favorita. No, no, no, no, no, no. Nada, te fuiste a la pina. Encima, es una un hamburguesa que es abundante, que podés comer y te puede llenar. Y a la vez hay en el restaurante que hay acá en La Plata, que es Burger, encima se llama Monster Burger. La hamburguesa sí. más vendida se llama Tabarterias Y el chabón te mete como 80 millones de cebolla. Uff. Cheddar, la hiroshima, la hiroshima que es la más potente, es todo eso con mm. dos o tres de carne, de medallones de carne, y bañada en cheddar, pero si la pedís para domicilio, te viene toda aplastada. Boludo, ¿te comés eso? Y salís con un colesterol más alto que la torre de Kamisama. Ya me agarro hambre, no, no comí nada y me diste hambre, gracias. Yo me comí dos de de soca. Interesante tu respuesta y vamos a pasar por la pregunta número 4 ¿Cuál es el error más grande que hiciste en tu vida? Soy youtuber Nacer El error más grande es haberme comprado este teléfono que tengo ahora ¿Vos estabas re emocionado por comprarte sí. este celular que decís DOW? O sea, el, los primeros semanas dije, me voy a comprar este celular porque estoy re emocionado Y ahora que ya pasaron casi dos, casi tres meses de que lo tengo Es como tipo... Eh... La concha de... Tiene cosas de bonitas O sea, la cámara es muy buena Me gusta la Literatura La frontal O sea, lo puedes ver en el grupo de Whatsapp Es una verga Es una verga bien vergosa Y para grabar, no sé Baja la calidad Porque el video lo quiere grabar a 60 FPS No sé qué quiere hacer Eh... ¿Se escucha el ruido de fondo? Más o menos Ah bueno, después bajo el volumen porque se puso a aspirar mi papá ahora Llegó y se puso a aspirar Top 5 de las mejores series que viste eh, Sense8 eh, en primer lugar que es de Netflix eh, La ponía en el top 4 Después Dragon Ball la, te la pondría en el top uh, ¡Ah! Tengo uno acá. En top 1 lo pondría Dragon Ball de una, de ruta O sea, Dragon Ball, Dragon Ball 7, Dragon Ball GT. Dragon Ball Z. No la vi, no la quiero ver porque no me llama ¿Puedo dar un paréntesis? Nunca vi Dragon Ball, o sea, la primera okay, ¿sí? No, yo empecé de Dragon Ball Z para adelante No, tenés que ver Dragon Ball aunque el Dragon Ball La primera es muy Muy volante Porque no hay Super saiyan ni todas esas cosas Intenté verlo Pero fue muy denso Pero capaz claro. que lo terminé No imagínate que lo vi Cuando tenías 6 años O sea cuando tenés 6 años Te llamo a lo primero Que está en la tele Ahí sí lo ves Porque sos nenito Te gustan los colores Te gustan los colores Te gustan las en Muchas series no vi En Segundo lugar Si sí, tengo que hablar De Netflix Stranger Things Obviamente Ah, Ahora estoy terminando La de una serie De eventos desafortunados Ah y Super Pero Super No lo vi completo O sea me vi de la segunda temporada Vamos se a porque es un clásico. Ah, me estaba olvidando. ¿Qué voy a poner Dragon Ball en la primera temporada? ¿Qué me está pasando, Pedro? Flash. Flash. Me estaba olvidando Flash. de Flash. Bueno, interesante top 5. ¿Cómo te imaginas a vos de acá 30 años después? Con una panza gorda, pelado. Con respecto a mi vida, Y creo que bien. Para el orto. O sea, no súper económicamente, pero estoy bien tranquilo. Con mis 80 millones de restaurantes. Con Censurar eso porque a nadie le importa Todavía no puedo decir nada, si sí, sí en YouTube Pero tener una cantidad decente de yeah. suscriptores Que pueda vivir de eso, de acá a 30 años O sea, tendría 50 Y espero tener ya dos hijos ¿Y entonces serás feliz? Esposa, hijos, carrera ¿Entonces serás feliz? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Y no hay algo más que te haga feliz ahora? Oye, es lo más triste que haya Escuchado Esto es muy... ¡Buenardo! ¡Basta! ¿Cuál es tu lugar favorito? Iba a decir mi pieza, pero mi pieza no me gusta estar en sí, me gustaría estar en un lugar campado, o sea, no en un campo, pero en un lugar que esté modo todo pasto con un árbol tapándome del sol y que el sol esté pegando recontra fuerte pero yo estoy bajo la sombra del árbol me puedes dar toda la noche o el celular bajo jueguitos, o si no, dame una libreta para escribir o dibujar y ahí estoy y un parlante bien cargado con el celular para poner eh, música lo lo dijiste todo eso y se vino a la mente una escena de los Simpsons 15 de marzo, debía haber traído un televisor, no quiere estar en esa situación. Yo ah, se contradecía. Los ciegos, no. No. Estando cancelado, no. boludo, no. no. no, no, me fui al pasto. Cosas que los ciegos no pueden. Cuando eras chico que querías hacer de grande. Veterinario, porque me gustaban los animales. Siempre de hasta ahora me gustan los animales, pero de chico no sabía que la mitad de lo que un veterinarios, o sea, yo pensaba que era salvar perritos. Pero hay partes que, que, que tipo, tenés que sacrificar la vida de los perros para que no sufran. Tenés que curar las heridas, tenés que dar inyecciones, tenés que ponerte guantes. Para ver si tiene Sarra y todas esas enfermedades feas que pierden perros. Es, tipo... sí, es como, no sé, ver veterinario es como un embole. El chico te puede decir, quería ser bombero, o quiero ser policía, o quiero ser veterinario, o quiero ser doctor. Las mismas típicas. Pero cuando ya sos de grande y ya estás entendiendo lo que hace cada oficio, es tipo, prefiero ser cartonero. Encima, esa es la culpa de la televisión. Solo ves la parte bonita, la parte fea, no la muestra. Que sí. es como el 60% o 60% de un trabajo de un veterinario. Por eso, chicos, yo no miro la tele así. Hace como unos 5, 6, 7 años 5, 6, 7 horas 5, 6, 7 minutos ¡BASTA! No, es que literalmente yo dejé ver la tele Porque oh. no quería nada porque la tele Y ahora todo está pasando en Twitter No creo nada que sea en Twitter Bueno, en Twitter un poquito ¿Cuál es tu fantasía sexual? Si te digo, te miento Porque la verdad no tengo fantasía sexual Le cagé a todo el video No, no, nos vemos ¡Fuck the No tengo fantasía Si quiero intentar algo, lo pruebo Y pregunto Y lo intento Y... Esto es muy aburrido, no, no mentira no, no me llama mucho la atención eso O sea, prefiero vivir la vida como es Antes de hacer Oh, te voy a meter un par y te voy a sacar con la pinza del otro lado Tiene un corazón justo y puro Bueno, vuelvo a sentarme ¿Estás contento con tu físico y personalidad? ¿Sino que cambiarías? Físico, efectivamente no Por eso prometí hacer una dieta no estricta Pero de... de ¡Equilibrada! Claro, voy a dejar las harinas y las gaseosas En enero arranco toda la dieta ¿Vas eh? a comer todo Claro, porque ya, ya mi cuerpo ya no me gusta no me, gusta, no me gusta para nada y ya no me siento cómodo No, en personal estoy bien Si yo te veo, está muy bien eh, emocionalmente En personal estoy bien, o sea, tengo etapas. Unica cosa, estoy todo el día jodiendo, pero si hay un momento de la vida que necesito estar serio, voy a estar cero. Si hay un, un tema que tengo que estar cero, voy a tocar cero. Si no lo toco cero, me van a parar. Puede ser la persona más positiva del mundo, pero tenés esos episodios que te cagan un poquito. O sea, vos me conocés, estoy todo el día jodiendo y muy alegre toda la vida, como tipo soy un nene mm. chiquito, pero a veces estoy tipo, vamos a hablar tranquilamente de la vida, o cuando me están explicando algo que no entiendo, lo voy a escuchar y voy a tratar de dar mi opinión, excepto de política, porque odio la política. Y encima triste, nunca estoy triste. Estoy triste <ríe> Me tiro la cama y voy a llorar Para eso están los demos. Para eso está la Monster Bueno, ya terminó la pregunta La concha está? de tu hermana Ya para? terminó Tenés 80 millones de minutos para editar También te grabé el gameplay de Minecraft quieres. de romperte la burbuja Pero porque soy tan picante Hay 5 preguntas más que son respuestas rápidas Música que escuchamos mucho últimamente. Lo-Fi o oh, si no Trap Sad. Recomendame cinco youtubers ya. Eh, Bofe, Isan, bueno Peque, te recomiendo Peque también. Cande, <ríe> soy Cande, tomás heredia, porque tiene unos videos que hace trap con películas y todas esas cosas y me gusta. ¿Cuáles son tus bebidas favoritas? La manos de cola. Y la alcohólica. La farné con, con coca. 5, ¿Tuviste un trauma? ¿Cuál? El único trauma que. es la fobia que tengo es la de los payasos. Bueno ya, ya, ya terminamos. Te tengo como dos horas acá. En verdad fue una hora, pero no importa. Dale, subí video. Te lo Bueno, ya voy a subir más seguido. Espera que termine la escuela y subo video. Bueno, che, la verdad es que me gustó esta entrevista de personas. Si y me pongo a pensar, esta es la primera colaboración que haces con algún youtuber. Para otro video sí. Para otro youtuber sí. ¡Oh! el nuevo traje del pase de batalla, papá. Terminado con este video. Lo quiero disfrutar ya, Mati. Gracias, gracias por tu parte de la no, este Un placer, suscríbanse a John Mati. Acá tienen mis redes sociales abajo en este video. Si no están las redes sociales, voy a la casa de Fernando y lo apunto con un arma de juguete. Gracias por tenerme acá una hora y disfrutar de mi monster tan bonita. Y espero que vengas a probarme hamburguesas en el futuro. Bien. Ya dijo todo, Vaya a suscribirse a su canal, la síganlo en las redes sociales, síganme en las redes sociales, a mí también No tengo más nada que decir, ¿vos querés aportar otra cosa más? Que, bueno, te lo digo acá porque está mejor El primero de diciembre, Yasmati hace dos meses seguidos de videos diarios Gracias por ver este video Mati, andate a la... Nos vemos el domingo Obvio, sí, el domingo ¿Cuándo lo subís? Eh, no sé Ah, bueno, entonces El domingo 3 de noviembre hubo una juntada Youtuber, si no fuiste, sos un boludo Gracias Los veo cuando los vea Chao. Que tengan buenas tardes, días y noches la pregunta para la siguiente persona es, si hubieras la plata suficiente para poder comprar un canal de YouTube con el YouTuber, ¿cuál canal elegirías uno solo? Y todo lo que gane ese canal puede quedar bajo tu circunstancia, no sé cómo se dice, amigo, no tengo ni idea. Eso. Nah.